ver mucho con el plan de, de persecución de la corrupción y que la República Dominicana adolece de un más sistema de, años, de Dios consecuencias. Mío, esa ley, es increíble. Bien, tenemos ya. el video ahora. No, bueno, pues más adelante lo, lo, lo vamos a colocar entonces. Ya lo tenemos allá. Ah, sí bien, vamos a, bien a vamos a escuchar a Eufemio Vargas. Un saludo afectuoso al pueblo dominicano. Les habla Eufemio Vargas Lima, con más de 60 años ejerciendo la profesión de comerciante aquí en República Dominicana. Nunca en mi vida había visto una situación tan difícil como hay ahora, con una, un grupo de malos dominicanos que han querido echar por la borda la economía del país. Sabemos que la espina dorsal de nuestro país es el turismo. Y cuando la imagen de un país se destruye, el turismo se va a pique. Eso sería hundir el país. Yo pienso que ese grupo de personas está seguro de lo que están haciendo. Que están consiguiendo dinero, pero están matando los dominicanos con bebida adulterada. Pero también están matando la economía y la imagen nuestra. Ya cuando nosotros vayamos a otro país, lo que se va a decir es... La, los dominicanos de ron adulterado que mata gente pero tampoco nadie va a comprar una botella de ron aquí que venga de fuera ya lo que conocemos realmente a los fabricantes tradicionales de, de ese producto tenemos la confianza pero el que viene no lo va a tener entonces no es posible que nosotros que tenemos y podemos asegurarlo yo que he caminado el mundo tenemos el mejor ron del mundo, lo tenemos nosotros. Solo tenemos una marca brugal, que usted va, por ejemplo, a España, usted va a Inglaterra, a cualquier país desarrollado del mundo, y en la zona franca una botella de brugal cuesta más que una botella de whisky, porque ellos creen en ese ron y es un ron muy bueno. Entonces esos malos dominicanos por conseguir peso, están matando cientos de personas, y como decía, matando también la imagen del país. lugar es una marca país. Y si se está invirtiendo tanto, el gobierno está invirtiendo millones y millones de pesos para crear la marca país, la imagen del país, entonces otros por detrás destruyendo el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de los industriales, el esfuerzo de los buenos dominicanos, que lo estamos haciendo con la intención de que la generación que nos siga eh, viva mejor que nosotros, tal como nosotros estamos viviendo mejor que las generaciones que nos antecedieron. El caso de, de, de, de Brugal es como sinónimo de algo que también está matando, que es la música. Por ejemplo, usted sale a nivel del mundo y, y nos identifican por el merengue, la bachata, que son patrimonio de la humanidad. Y entonces, teniendo esa alta consideración del mundo y del organismo que organiza eh, el potencial de los países, entonces no debemos eh, tratar de, de, de, de hacerle juego a esa gente. Yo es, he eh, sido una campaña nuestra a los comerciantes que solamente compren el ron donde ustedes tengan. La certeza de que no van a, a luchar eh, vendiendo un producto adulterado. Eh, a los amigos consumidores tengan confianza en las marcas tradicionales, principalmente de lugar, que están consumiendo un ron bueno Lo que tienen que tener en cuenta es que lo compren en sitios que puedan garantizarles que son gente seria. porque a veces pueden también eh, adulterar una botella de ron ya de una marca reconocida. Luchemos y de esto vamos a salir porque los dominicanos que se han beneficiado con esa mala conducta deben ir a la cárcel. Deben ser sometidos a la justicia e indemnizar, aunque no van a, a, a darle la vida a, quien, a quienes mataron, pero indemnizar a esos familiares. que Eso va a ser un ejemplo para el país y para el mundo. Luchemos por nuestro país que está arrancando, un país que está eh, yendo por los lineamientos mundiales de la civilización, de la organización, de la transparencia, para que podamos decir con orgullo a nivel del mundo yo soy dominicano. De don Eufemio. Gracias Valles. don Eufemio. El hermano Eufemio tiene eh, la experiencia sí. para advertirnos, orientarnos y dar de viva voz su experiencia como comerciante y lo que significa para la industria y el comercio. Pero mira, yo no había atinado. No hemos quedado coloquialmente en República Dominicana. Recuérdense que el ron dominicano es marca país. Sí. Y que el que viene el turista, consume y busca para llevar el ron dominicano. Incluso lo lleva como souvenir. Sí. sí. Pero también es un consumidor muy educado y que tiene las prevenciones requeridas que nosotros no tenemos. Y, y hace más? entonces una, un revés. Deja de comprar, deja de consumir, no le es Mira, eh, seguro el comprar o consumir y eso crea situaciones mayores. Y hace un llamado a la conciencia de quienes están produciendo esto, realmente son delincuentes que no les importa nada. Pero es eh, muy buen mensaje, muy sincero, muy honesto eh, eh, en esto que emite el señor Eufemio Vargas. Mira cómo trabajan las cosas en la psiqui de la persona. Anoche hablaba con, eh, con mi tía, ellas están en España y se tomaron un trago de Brugal que tenía unos ocho meses y ya lo, lo hacía a modo de relajo, que, oh, que siento tal o cual cosa. Y así mismo, de manera generalizada, la gente siente que ver una botella de Brugal o de cualquier ron que se produzca en la República Dominicana le va a hacer daño, aún siendo este original. Entonces es un grave problema que nosotros esperamos que se resuelva lo más pronto posible en nuestro país. La multa no son... Esto es un escándalo, Las La multa señores. no pueden ser salvoconductos. La multa son pagos, indemnizaciones por los daños causados y por la violación. Y entonces luego se debe de castigar a la persona... Aunque Yardyán tiene su teoría que las penas nunca han resultado, que esto, que aquello. Mientras tanto, el mecanismo que procura evitar que se repita o continúe cometiéndose una falta es la pena. Sí, sí, somos un... Debemos seguir usándola. Vamos, vamos de esta manera a la pausa. Continuamos con más acá en de mañana.